¿Qué? ¿Qué onda, dime? Guachino. ¡No! No hay No te va a ¿Qué onda? Es un hombre lobo, güey. Está bien, pinche lobote. Está guapo. Eres guapo. Pero déjame ayudarte. Si quieres ayuda. Hola. Ah, pero mira, aquí está el guapo de nuevo. Oh, pecho peludo, igual que yo. Mira, pecho peludo, hermano. Pecho peludo. Eso, eso es macho 100%. O sea, una cita por lo menos. Pero si ni siquiera tienes cámara, no te puedo ver. Entonces, ¿cómo le muestro la pucha a quien no sé? No, no veo quién carajo eres. Pucha tac, pucha tac. <risa> pucha tac. Coño, no funcionó, ahora sí. Pucha tac. Pucha. A este güey no le gustó la pucha. ¿Por qué estás triste? Te muestro la pucha. Ahí va, ahí va. 3, 2, 1. Pucha te lo esperabas, ¿verdad? No te lo esperabas ni tú ni nadie se lo esperaba. Quiero ver mi pucha. ¿Ah? Mira, te lo muestro en 3, 2, 1. ¡Pucho! Ah? Comentando, estoy comentando lo que está pasando y estoy rimando, estoy procesando lo que está pasando yo. no te lo esperabas ni tú ni nadie esas rimas colosas vamos a unir fuerzas méxico venezuela vamos con tu mano así te, te voy a transferir el poder de la pucha ahí te va ahí te va mira oh mira eso no te la esperaba verdad ah, te lo transferí úsalo para el bien ok chao nos vemos viva méxico Tienes el poder de la pucha inyectado. Tus brazos fuertes. Oye, wey, tu suéter sí que mola. Eh, oye, ¿quieres ver mi pucha? Te voy a mostrar en 3, 2, 1. ¡Pucha! No te lo esperabas, ¿verdad? ¿Quieres tener ese poder? Bueno, estira tu mano. Mira cómo empieza a fluir la pucha sobre ti. Le desintegré la mano. Pero la mano tiene el poder de la pucha. Pucha power. Pucha. Forever. Hola. Eh, la pucha se está propagando por toda Latinoamérica. ¿Quieren saber qué es la pucha? Ellas quieren saber qué es la pucha. Ok. Se los muestro en 3. 2. 1. La pucha. No funciona en mujeres. Son guapas, son muy guapas. <ríe> Oye, pero si <sí> posan. <ríe> es negra también. Es negra también. No manches. Nay, mira. Despierta. Despierta, mira, ya está tu clon. Posiblemente tu madre. Está dormida, mírenla, está dormida. Mi gata está dormida. Todo bien, todo correcto. Vale. Y yo que me... Bueno, si te ha gustado, dale like y comenta. Por aquí abajo van a estar mis redes sociales en la descripción. Por este lado te puedes suscribir y este lado va a estar el video anterior. Si te suscribes a mi canal vas a tener el poder de la pucha automáticamente. Bueno, chao.